Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario, Irema Curto Kennels. ¿Alguien en el, en el apartado comentarios, eh, en uno de los vídeos, ha preguntado si en alguna ocasión eh, algún perro de presa canario de los míos me ha atacado? Pues no, jamás, jamás, es más. Nunca he tenido ningún problema con mis perros de presa canaria. He tenido problemas, pero no graves, con algunos perros que me han traído a diestrar. El que más me costó mm, hacerme con él, ganarme su confianza, fue un perro llamado Guanche. Lo he relatado en algún vídeo y en un artículo hace muchos años, por escrito. Bueno, pues ese perro me lo trajo un señor farmacéutico de profesión, eh, y él tiene este señor, no sé si vive, me parece que no, que ya murió bueno, pues aquí en el sur, en la zona de Candelaria, Candelaria-Wimar tenía una finca y allí tenía el perro, ya lo relaté bueno, pues ese perro eh, tenían miedo de si pudiera, lo tenían para guarda pero al mismo tiempo mmm, ellos tampoco le habían dedicado mucho tiempo eh, no era el típico perro de campo, pero que está en comunicación o en contacto permanente eh, con los agricultores, eh, propietarios del perro, de la finca. No, se había criado un poquito un po, eh, fuera de, ese, de, ese, de esa relación, ¿no? de ese contacto, de esa, que es lo que va haciendo al perro pues yo que sé unos comportamientos eh, que son los deseables para un perro de finca. Eh, de guarda, pues no, estaba un poco asilvestrado diríamos, ¿no? Entonces ese perro cuando me lo trajeron <coughs> eh, y yo me acerqué lo traían en un furgón, eh, yo me acerqué y el perro era, bueno, a ladrarme, a comerme, mirándome como una fiera entonces le dije, bueno, pues métalo en el, ah, bueno, el señor, el farmacéutico me dijo mire, si ve usted que hay problema con él, pues nos lo llevamos y asunto terminado digo, no, no, no, no bájelo métalo en la perrera que yo ya me lo iré ganando poco a poco y efectivamente así fue y a los si no recuerdo mal a los cinco días de estar encerrado en la perrera los primeros dos días yo no podía ni abrir para limpiar en la perrera ni para darle comida ni para nada pero bueno al quinto día yo ya empecé a trabajar con él y fue un perro excepcional ya quisiera yo tener, como dije en ese vídeo y, y en el artículo, tener un perro como ese en nuestros días. Entonces, pero no llegué yo, yo he sido siempre muy prudente a la hora de tratar con los perros, del tipo que sean. Porque, y lo mismo pasa con los caballos. Aquí a veces nos han traído caballos... Eh, pues lo que se llama empupilaje y tienen problemas de comportamiento y yo poco a poco me los he ido ganando y han, han, han cambiado el comportamiento porque normalmente suele ser consecuencia esos comportamientos inadecuados suele ser eh, consecuencia de una mala crianza de un maltrato de lo que quiera que sea pero cuando ven que el ser humano deja de ser peligroso eh, no lo ven como enemigo pues como animales gregarios que son eh, sociables pues enseguida se encariñan con las personas que los tratan todo depende del ser humano los perros es lo mismo muchos de los comportamientos inadecuados de los perros son, son consecuencia del trato que los humanos han tenido con ellos desde cachorros eh, ese es el mayor problema de los perros. Muchos perros agresivos y tal. Es que existen, por supuesto, los desequilibrios psíquicos, pero no son frecuentes. Es consecuencia. Esos comportamientos inadecuados con los seres humanos y con otros animales es por la forma de criarlos. El desconocimiento es casi generalizado a la hora de tratar perros y a la hora de tratar caballos. Hay que aprender... Eh, y si no, mmm, si, no tiene un, si no se tienen los conceptos claros con respecto al comportamiento del caballo o del perro, pues los trataremos de forma inadecuada. Hay personas que piensan que tratándolos con besitos y con mucho cariño, pues los caballos esos tendrán unos comportamientos eh, deseables. Y no siempre es así. Y con los perros ocurre lo mismo. Hay que saber en cada momento cómo tratarlos pero si uno no tiene el conocimiento de cuál es el comportamiento del caballo dentro de la misma manada con otros caballos pues ese desconocimiento les lleva a cometer muchos errores por eso que cuando uno quiere comprar un caballo siempre debe tener en cuenta si ese caballo se ha criado en el campo suelto sin las impertinencias de las, y las imprudencias de los seres humanos. Eh, lo ideal es un caballo que se ha criado suelto en el campo, hasta los tres años poco más o menos, pero siempre también en, en contacto con el ser humano, pero seres humanos que sepan de caballos. Los perros es lo mismo. Bien, entonces cuando una persona tiene problemas con su perro, eh, que es consecuencia del trato con los humanos, ...con los que convive, entonces recurre a un adiestrador... ...lo digo con experiencia, con mucha experiencia... ...porque he adiestrado perros durante, desde 1976... ...entonces recurren a un, a un adiestrador pensando que va a cambiar al perro... ...y hay veces que eso es bastante difícil... ...y a veces, aparte de difícil y complicado... Eh, imposible hay hábitos que cambiárselos cuesta muchísimo entonces eh, hoy en día digo hoy en este vídeo lo que quería hablarles es eh, bueno en primer lugar que no que no que no he tenido nunca problemas con mis perros de presa ni con los pastores alemanes ni con nada porque los trato con cariño pero sé cómo tratarlos eh, aparte de que lo, lo he leído desde un principio cosas y he visto vídeos como... Pero he aprendido sobre todo, eso me ha servido, pero más con el trato con los animales. Me han ayudado los libros, me han ayudado los vídeos, pero luego ese trato constante y mediante reflexión y viendo las reac, re, reacciones de los perros. Y no es lo mismo un rottweiler que un pastor alemán. Y no es lo mismo un pasto alemán de línea de exposición que un pasto alemán de línea de trabajo. Y así podríamos hablar de la mayor parte de las razas caninas, que podría hablar de muchas razas caninas. Algunas no las he tenido en mis manos, no las he tratado, pero tengo conocimientos de ellos por lecturas y por vídeos. Y comprendo enseguida el comportamiento de esos perros y por lo que dicen sus propietarios, sus ganaderos. Y todos tienen mucho en común. Eh, bueno pues hoy en día, digo hoy en este vídeo lo que quiero es contarles una historia eh, referirme a una realidad que pudo haber sido mucho más grave de lo que fue pero no fue con mis perros de presa les cuento un domingo por la mañana pues a las 11 once, once y media si no recuerdo mal eh, llegó eh, un vehículo, un todoterreno muy atractivo en aquellos años, estoy hablando de hace mínimo hace unos 35 años poco más pues vino un señor llamado Damián Trujillo él es oriundo de la isla de la, de la Gomera eh, en esa isla, en la Gomera hay muchas familias que se apellidan Trujillo ¿Eh? como en La Palma hay mucha gente que se apellida Brito. Bueno, pues los Trujillo, ese apellido viene de Extremadura y allí hay una pequeña ciudad de tipo medieval eh, que se llama Trujillo. Pueden verlo en internet, pueden leer en libros, eh, Trujillo. Bien, eh, pues en La Gomera hay mucha gente que se apellida Trujillo. Los Trujillo que viven en Tenerife o en otros sitios de las islas generalmente descienden de Trujillos de la Gomera y Trujillos de, de Trujillo pero todo eso viene de Trujillo, Extremadura y los Brito pues hay muchos Brito en La Palma en Venezuela lo mismo que Trujillos en Venezuela de origen canario pero que su origen está en el caso de los Brito en Portugal hace poco he tratado con un señor que es venezolano donde yo compro el, la carcasa de pollo eh, todas las semanas, y entonces pregunté yo por el, por, a ver con quién podía yo hablar para, para tratar de los precios, de la subida de precios, a ver si podíamos resolver que me bajaran un poquito, unos céntimos, el coste por kilo. Entonces me dijo sí, y me dijo de un señor... Eh, que se apellida Brito y le, pregunto, le dije yo a la señora eh, este señor es palmero, dice no, es venezolano entonces yo le dije, pues seguramente que es de origen palmero entonces cuando me entrevisté con este señor efectivamente él era muy consciente de que era Brito de La Palma pero que su origen estaba en Portugal y estuvimos hablando allí como una hora, hora y media largo y tendido de Venezuela, de La Palma y de un montón de temas interesantes para ambas partes. Nos, motiva, nos motivan a este señor Brito y a mí eh, distintas cuestiones que nos afectan en la sociedad, en la vida, en fin. Entonces, este señor Damián Trujillo, pero que no vive en La Gomera, es originario de La Gomera y nació en La Gomera, pero vive en Tenerife hace muchos años. Entonces vino, vino él y no recuerdo dos personas más, pero no recuerdo quiénes eran. Yo recuerdo a Damián Trujillo. Entonces vino a hablarme un hombre muy entusiasta, es un hombre muy activo, muy relaciones públicas, porque él se dedica, eh, o se dedicaba, me imagino que ya lleva años jubilado, eh, a la visita médica, él es comercial de productos farmacéuticos lo que se llama visitador médico, de médicos en sus consultas, en, las, en los hospitales, en las clínicas, visitan farmacias también, en fin. Entonces este señor se me presentó y me planteó de adiestrar, tenía tres perros, de presa, pongamos entre comillas lo de presa, canario. Entonces, eh, le hablamos y le dije, bueno, lo más conveniente sería, porque él quería adiestrar a los tres perros. Entonces le dije, bueno, lo ideal sería empezar con uno, cuando ya está adiestrado, o sea, cuando ya está avanzado el adiestramiento, tú aprendes conmigo aquí en 10 sesiones de una hora, a aprender a manejarlo. ¿eh? todo el tema de la obediencia, del ataque, la defensa. Y bueno, entonces eh, le dije, trae el que tú quieras. Y me trajo, estuvimos hablando de edades también, de los perros. Uno era muy joven, tenía unos, si no recuerdo mal, unos 10 meses. Otro tenía un año y pico y la perra, que era la más adulta, pues tendría pues, dos años o algo así. Entonces, total, que me trae el primer perro. Ese perro lo había criado, el doctor, había nacido en casa del doctor, en las perreras del doctor eh, Montequi López Huerta, Mario Montequi López Huerta, lo he mencionado ya, y tenemos un vídeo pendiente relacionado con este señor que murió hace unos años y yo tuve mucha relación con él pero ya hablaremos de él ahora vamos a hablar de este perro este perro se lo regaló claro, eh, como Damián visitaba la residencia hospitalaria donde trabajaba de jefe de servicio de cirujano traumatología el doctor Montequi pues <coughs> le regaló un cachorro criado por el doctor Montequi se lo regaló a Damián y ese fue el primero que me trajo. El perro no tenía el tipo presa que yo tengo en mi mente y siempre he tenido en mi mente. No era. Entonces preguntándole, llegamos, no sé si en ese mismo día u otro día, el perro era hijo de un dogo argentino. Y la madre una perra tipo presa de las del doctor Montequi. No me gustó el perro, no me causó buena impresión. Yo los observo, la cabeza, el cuerpo, el caminar, la mirada. No estaba dentro del prototipo racial del presa canario. Estaba alejado, le vi algo raro. Y resultó ser que, bueno, que hablando con él, pues no sé si fue en esa misma fecha u otro día, que era hijo, porque yo pregunto siempre, ¿de dónde viene el perro? ¿Y qué, qué cruces tiene? Si es un perro mestizo o lo que quiera que sea. Entonces eh, resultó ser un, un hijo de un dogo argentino con una perra de presa. La perra de presa, pues ya no, no entramos en, en el detalle, sino una perra de presa o tipo presa empiezo a trabajar el perro y era complicadillo el perro a diestra. digo en obediencia lo estuve trabajando durante muchos días primero en obediencia no era un perro muy centrado eh, muy, yo qué sé, muy equilibrado eh, le veía comportamientos que no me gustaban bueno cuando llegamos ya al, al, al capítulo defensa, ataque y persecución, no era fiable, era, estaba la defensiva, a la hora de atacar era inseguro y, y no llegamos en ningún momento a hacer ataque a distancia, pero lanzado, que es una que es lo que a mí me gusta hacer en un perro y ahí yo compruebo si el perro tiene o no tiene calidad. El perro que uno lleva trabajando ya unos cuantos días y llega un momento que ya uno lo manda al ataque a 50 o 100 metros y va firme y no suelta, ese perro ya para mí es un buen perro de presa. Y este no hubo forma de que fuera al ataque, ¿eh? se quedaba siempre a medio camino, no llegaba y miraba para mí, volvía para atrás y yo al, al cogerlo de la correa, pues el hombre me miraba como desconfiado de mí también. Entonces yo con mucho cuidado, pues... Eh, seguía en el trabajo y eso no termina. Bueno, cuando llegó el momento, Damián tuvo que venir a aprender a manejar el perro y una vez eh, ya que él aprendió tal, le dije, ten cuidado con este perro porque no es de fiar, ten cuidadito con él. Eh, y yo de buena, de buena gana le hubiese dicho, este perro, despréndete de él. Pero... No quise quitarle las ilusiones con su perro a Damián. Y total, que el perro se lo llevó a su casa. Y ahí se quedó. Bueno, en esas fechas, yo ya tenía la casa, mi vivienda, mi chalet terminado. Ya se había terminado de construir. Solamente le faltaba la teja. Ponerle la teja completa. Entonces, eh, un día me visitó y estábamos en esa tarea, los albañiles trabajando. Y entonces, eh, Damián me dijo: Cuando termines, ah, porque yo dije que cuando termináramos de poner la teja, pues íbamos a hacer un, lo que aquí se llama un tenderete. ¿eh? un almuerzo entre amigos, entre los obreros y quien quiera que, es, que uno invite ¿no? dice pues muy bien dice y yo voy a traer el garrafón de vino garrafón de vino aquí se entiende que es una garrafa es una cosa que es más pequeña y el garrafón son 16 litros eh, en Tegueste donde él vive en un chalet allí eh, casi que en la periferia del pueblo, pues, pero pegadito, eh, pues Tegueste tiene fama de los vinos, vino tinto sobre todo. ¿no? Toda esta zona de Tegueste en dirección a, a la parte baja del barranco Las Lajas, eh, hasta Tacoronte, hasta La Matanza... La Victoria, toda esa zona es famosa por los vinos tintos, toda la zona de acentejo, bien. Y quedamos en eso. Entonces, eh, un día lo visité en su casa eh, y cuando iba llegando pasamos por delante en el coche, en el automóvil, por delante de la carnicería y él en ese momento... Iba a entrar en la carnicería cuando yo lo llamé. Le dije, Damián, que estoy aquí. Dice, bueno, pues ve subiendo arriba que está mi mujer. Eh, que yo voy ahora, que he venido a comprar carne picada para los perros. Que una vez en semana iba a la carnicería y compraba una bandeja grande de 4 o 5 kilos de carne picada de res para darse a los perros. Una vez en semana. El resto comían un pienso seco, croquetas, pienso compuesto. Bien. Entonces, pues, seguimos hacia su casa y, y allí estaba la esposa, enfermera, gallega, se habían conocido en la residencia, se habían enamorado y se habían casado. Y tenían, en esas fechas, me parece que eran un niño y una niña, pequeños. Bien, entonces, cuando yo llego, eh, la esposa... Eh, me invitó a una, si sí quería una cervecita, y le dije, bueno, sí. Y una persona muy amable, eh, muy gallega, en la forma de hablar, en todo. Entonces, bueno, estábamos allí charlando, y yo tomándome mi cervecita, y picando, no recuerdo qué, algo de embutido y eso. Y en eso que llega Damián, con la bandeja de carne picada. Entonces la cocina, la puerta de la cocina tiene una escalerita lateral que va al callejoncito de entrada que va al, hasta, la, al, hasta el aparcamiento, Esto, dentro de su propiedad. Y entonces ahí estaba Damián con la bandeja abajo en una especie de asiento al final de la escalerita, nada, cuatro o cinco escalones y había puesto allí la bandeja. Con la carne y los tres perros comiendo. Y me llamó. Dice: Manuel, asómate para que vea los perros comiendo. Entonces yo me asomo y allí estaban los tres perros comiendo. Y entonces a él no se le ocurre otra genialidad por ignorancia. No lo hizo con mala fe, por supuesto. Por desconocimiento en estos casos. Y entonces me azuzó los perros. Azuzar los perros significa pues provocarlos para que fueran hacia mí. Y yo le dije, Damián, nunca hagas antes de bajar, le dije, Damián, nunca hagas eso, porque un día te van a dar un serio disgusto. Entonces él dijo, no, no tiene importancia, no te preocupes, que ellos no te van a hacer nada. Entonces dice, baja. Entonces yo ya bajé con cierta desconfianza, porque estaba el perro que yo había distrado. Yo sabía cómo era ese perro. Entonces bajo despacito, sin prisa, era de noche, recuerdo que era de noche, eh, estaban las luces, entonces bajo y paso por un lado sin perder de vista a los perros y me pongo hacia el otro lado del callejoncito, al pie de la pared y me quedo allí mirando. Y en ese momento estaba Damián al lado de los perros y los tres comiendo. Pero en un momento determinado, la perra, que estaba parida de pocos días, me parece que estaba del perro ese, si no recuerdo mal. Entonces la perra vio la sombra mía, un cuerpo algo extraño, y vino hacia mí. En el momento, ladrando. En el momento que ella vino hacia mí, los otros dos perros también. Entonces la perra llegó y me atacó. Yo llevaba un pantalón de pana color whisky, que se llama. ¿no? Es un tipo de pala, pantalón que a mí me gusta mucho porque mi familia se llevaba mucho. Entonces, de pana negra o de pana whisky. Entonces cuando la perra me atacó a mí, la cogí por la papada con las dos manos, pero a mí no me da miedo. No sé, será inconsciencia o será porque estoy muy acostumbrado a manejar con perros. A manejar perros. La cojo por la papada fuerte, así agachado. O sea, me agaché un poco. Y en ese momento, los dos cachorros, el, el cruce de Dogo Argentino, que ya tenía un año y medio por lo menos, eh, se me tiró a la cabeza. En este lado. Entonces me agarró por la cabeza y no me soltaba y yo con la perra agarrada y el perro colgado de ahí bueno entonces yo noté que tiró fuerte y en ese momento me dio a mí la sensación porque tenía también la oreja cogida con el pelo y cuando tiró fuerte como si yo fuera un jabalí porque esa raza de perros los lobos argentinos fue criada para la caza del jabalí en la pampa bueno a mí la sensación que me dio es que me había arrancado todo el cuero cabelludo. Y sangrando, el perro tiró y se alejó un poco porque era, no era un perro firme. Y se separó y se quedó allí ladrando. Pero a mí la sensación que me dio es que me había arrancado el cuero cabelludo. Me eché mano aquí y con esa sensación me quedé. Estaba sangrando totalmente y la, cuelga, la oreja colgando simplemente cogida por la parte de arriba total que en ese momento Damián intervino eh, con los perros pero él les tenía pánico porque eran los tres contra mí entonces yo cogí a Damián eh, por los hombros de cara a los perros le di la vuelta, de cara a los perros y me lo puse pegado a mí, es un hombre más bien bajo, grueso pero yo tengo mucha fuerza, tengo mucha energía siempre la he tenido entonces lo agarré allí y el hombre gritándole a los perros, pero los perros no le hacían caso ninguno. Entonces yo con Damián de frente, los perros no atacaron a Damián, iban a por mí, pero yo iba con Damián hacia un lado y subimos por la escalera, yo detrás y él delante, y subimos la escalera arriba. Bueno, un drama, un drama. Entonces... Eh, bueno, la esposa, enfermera, cuando me miró dice vamos rápido, urgencias, trajo una toalla me la puse aquí en la cabeza y yo con la convicción de que me había quedado sin cuero cabelludo ahí porque no veíamos nada, era sangre pura entonces yo con la toalla allí en la cabeza pues eh, nada, nos bajamos luego por el otro lado por la entrada principal y montamos en el automóvil él recuerdo, no sé si cerró los perros montamos en el automóvil y a la residencia hospitalaria entramos en urgencias rápido, la esposa no me acuerdo cómo se llama eh, enseguida entró para adentro ella no estaba de servicio, por supuesto eh, y vino con un médico con un cirujano joven, peninsular delgado, alto entonces me miró y me dijo, uff, esto lo tienes mal, ¿eh? Pero no había perdido el cuero cabelludo. Menos mal. La oreja dice, la tienes desprendida hasta arriba. Dice, espera... Ah, no, primero nos estuvieron esperando. Esperando un rato, ¿eh? Por lo visto estaban ocupados. Eh, asist... eh, apareció el médico un rato después. Bueno, total, me miró. Y me pasaron a una... No sé si a una primera planta del hospital o segunda planta, bueno... Total, que me aplicaron una anestesia, me cortaron el pelo, de ese lado, todo, rapado, y me cosió la oreja. Estaba sostenida solamente por la puntita. ¿eh? Conservo la cicatriz. Y entonces me dice, bueno, ya hemos cosido, pusieron anestesia local, hemos hecho lo que hemos podido, vamos a ver si tenemos la suerte de que pegue la oreja, o no, no te lo puedo garantizar, me dijo. Bueno, pues total, que de ahí me llevan a mi casa, el coche, el, no recuerdo si lo llevó Mercedes seguramente, no me acuerdo, y eh, así estuve un montón de días, Tenía que ir a curas y a ver cómo iba la operación. Mi preocupación era pues perder la oreja. Eh, yo, me, yo ya me veía con, con eh, Van Gogh, ¿no? que se cortó la oreja con una navaja barbera. ¿no? Pero no, al final tuve suerte. De abajo me quedó un poquito, el lóbulo no es igual que el otro. Pero sí, bien, muy bien. Tengo una cicatriz gruesa, grande, y bueno, y ahí tengo la oreja. ¿Y ¿Por qué traigo a colación yo este, este desdichado acontecimiento? No? Pues la verdad pues porque podía haberme costado la vida. Menos mal que ese perro era inseguro. Y la perra no era una perra tampoco muy segura y el otro era un cachorro, lo que hacía era ladrar, ¿no? pero eh, en casos así uno puede, o sea, yo podía haberme costado la vida, porque como si yo no tengo el temple, eh, me pongo nervioso, no cojo a Damián y me atacan los tres, entonces sí que la cosa hubiese sido dramática de verdad, Pasa que, claro, yo he trabajado muchísimo en aquellas fechas. Yo era cuando más he trabajado perros de todo tipo para adiestramiento y tal. Entonces, eso te da una seguridad. ¿no? Y además, físicamente, te procures mantenerte. Bueno, ¿por qué traigo a colación esta historia? ¿No? Pues que hay que ser muy prudente con los perros en general. Muchos de los accidentes que ocurren con perros. El origen no está en el perro, sino un poco antes, en el comportamiento de los humanos con los perros. Eh, pero es que a veces lo que se cría es un mal producto. Y hablaremos del doctor Montequi cuando hagamos el vídeo. Él probó con distintos perros yo no he hecho eso, no voy a hablar de otros. Yo no he hecho probar con cualquier cosa, tiene que haber un conocimiento previo eh, y reflexionar mucho sobre lo que se debe utilizar o se puede utilizar o es conveniente utilizar eh, para la reproducción. En sus orígenes, ahora ya no. Pero yo sí lo tenía muy claro. Muy claro. Y unas veces acerté más y otras menos. Pero yo no metí cualquier cosa. No experimenté con cualquier cosa. A ver qué es lo que sale. Y eso se ha hecho con el perro de presa canario. Y se sigue haciendo con el perro de presa canario. Eso que yo digo, eh, pseudo presas canarios muchos de esos perros son francamente peligrosos, peligrosos y están con la obsesión eh, de criar, cruzar para sacar perros que vayan al ataque como fieras y ese no es el perro de presa canario, el perro de presa canario tiene que ser un perro equilibrado, seguro, de muy buen carácter equilibrado psíquicamente, ¿no? eh, con instinto de guarda y que su actitud, la actitud adecuada para un buen perro de presa, o sea, en un perro de presa canario es la guarda y la defensa, ¿eh? previo al ataque. Si el perro es un perro de una envergadura considerable y tiene una actitud firme, frente al enemigo al ladrón a lo que sea el otro se lo va a pensar yo cuando veo a esas personas que están trabajando los perros en ataque y en ataque y vuelta al ataque haciendo locuras de todo tipo como se puede ver en los vídeos como yo he visto en Paul Meyer yo eso no lo hago nunca no lo he hecho nunca no lo haré nunca obsesionar los perros a lo que se mueve enseguida atacar eso es un tremendo peligro ¿Eh? Gravísimo, eso es gravísimo, pero la mayor parte de las personas, al margen de esta persona que he mencionado, no son profesionales del perro, no. Son improvisados, son unos inconscientes. Eso no se debe hacer. Y se ve que están constantemente lo que vemos, es eso. Y luego lo del adiestramiento en obediencia tipo deportivo, bueno robotizar al perro yo tampoco lo hago nunca, no lo he hecho nunca y los perros me obedecen de maravilla pero no ahí fijándose en mí eh, no, eso es para los concursos para las competiciones eh, y entonces hacer un tipo de obediencia como hacen con el pastor alemán que es con el que se empezó a hacer ese tipo de adiestramiento que a mí me gusta verlo para las competiciones pero esos perros son para eso se robotizan para eso ¿Eh? y lo veo en los pastores alemanes que son los que más me gustan de líneas de trabajo unos rinden mejor, otros peor eh, la mayor parte de ellos cuando llegan a un nivel alto su comportamiento es y muy adecuado a lo que se exige para puntuar pero el perro de presa canario no es para puntuar el perro de presa canario es para guardar su territorio para eso se le ha criado siempre. Los perros que se creaban mediante cruces, mestizajes, para las pechadas, esos perros, debido a los perros que utilizan, esos perros, valga la redundancia, los, los, las razas que se utilizaron, ¿eh? el dogo alemán de la época, el bulldog inglés de la época, el bullter de, de la época, que no tienen, no tienen mucho en común con los perros de nuestros días, pues el perro de ganado majorero, el Perro Ganado de la Tierra, el Mastín Español, que era lo mismo en, en sus orígenes. Bueno, pues lo que se usaba era eso. No se conocía el Bullmastis, ni el American Pitbull, ni el American Stafford, ni el Mastín Napolitano que no se había creado, ni, ni el Dogo de Burdeos, ni nada de todo eso, ni el Dogo Argentino, eh, y más perros, que, que, y los alabáis y los, todos esos perros no se conocían. No se habían utilizado y eso se ha venido metiendo en, unos, en unas familias más y otras menos. Entonces, claro, en aquellas fechas se criaban unos perros que es de los que tenemos referencias cercanas. Menos referencias tenemos de los perros de los acuerdos de los cabildos. ¿eh? Que se habla de perros de presa, sabemos para qué se les utilizaba. Perro de carnicero, perro de guarda y para eso eran pero aquellos eran los perros de presa españoles de aquella época. Los perros de las pechadas ya no tienen que ver con aquello. Ya lo he venido yo relatando y no hay quien me lo discuta porque es así. Bien, entonces, eh, aquellos perros cumplían, al margen de las pechadas, cumplían la función de guarda como perros de familia, de campo, sobre todo de campo, ¿eh? en manos de campesinos, de ganaderos, de agricultores. Y algunos de esos perros... Estaban en las casas, en los chalés de aquella época, en las casas terreras, en las casas de campo, que no tenían ganado, pero que los tenían y eran muy buenos para la guarda. Y no se adiestraban nunca para el ataque. Nunca jamás. Y eran muy buenos. Extraordinarios. Esto de estos adiestramientos han venido hace unas pocas décadas para acá. Y ya ahora están en el culmen de la locura en el culmen de la enajenación, diría yo, ¿no? Eso es una psicopatología. Y yo no estoy de acuerdo en absoluto. Yo le recomendaría a las personas que realmente aman el perro de presa canario, el genuino perro de presa canario, que se replanteen los conceptos, que piensen en esos perros ¿eh? que se deben criar y seleccionar para las familias de campo, para las familias de pueblos, para familias incluso de ciudad, se pueden tener sin ningún problema. Eh, y esos comportamientos son los adecuados. Y el instinto de guarda, sí, se puede despertar el instinto de guarda. Y se le puede trabajar también en determinados momentos en el ataque. Yo lo he hecho siempre. Pero cuidado. Con prudencia. Con mucha prudencia entonces lo que me ocurrió a mí con estos perros de Damián Trujillo que el hombre no, fue, no lo hice intencionadamente a él eso le apenó, por supuesto que le apenó ¿eh? y a la esposa no les cuento y aquello podría haber sido un verdadero drama yo podía haber dejado la vida ahí en ese momento entonces, esos perros, a los que los obsesionan en el ataque, ¿eh? Convierte, los convierten los adiestradores, los propietarios, en muy peligrosos. Muy peligrosos. Y yo entiendo perfectamente que se haya legislado para controlar eso. Han creado leyes, ¿eh? para que para adiestrar en ataque y todo eso, y defensa y persecución, hace falta una licencia y en manos de profesionales, no en manos de cualquier persona. Y estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo lo veo con mucho desagrado. Eso con mucho desagrado. Y eso se hace en el fondo para vender perros. Para que los que no conocen el tema se entusiasmen y compren ese tipo de perro. Pero seleccionar en la cría para la reproducción ese tipo de perros es un peligro. Porque van generación tras generación seleccionando machos especialmente y también hembras con esos comportamientos y entonces a la mínima que se les provoque se tiran al ataque y esos están muy cargados de American Pitbull está muy metido el American Pitbull muy he dicho ¿eh? yo no digo que tengan algo de American Pitbull o de American Stafford o de lo que quiera que sea no, muy cargados ¿Eh? su genética tiene mucho de American Pitbull y por eso esos perros son los que le gustan a Paul Meyer y a otros pero eso es muy peligroso muy peligroso yo recomiendo que no sea y dirán ¿quién es Manuel Curtó para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? vale, de acuerdo, pero puedo exponer mi opinión me parece que tengo autoridad suficiente, conocimientos suficientes, porque los conocimientos, la autoridad la lo a los conocimientos. Eh, los muchos años de experiencia. Eh, eso es un peligro. A mí me encanta un perro de presa canario. Me parece que hay muy buenos perros de presa canario en el mundo. En el mundo eh, y muchos que no valen. Pero hay muchos que son buenos perros de presa canario y en manos de personas responsables. Y muchos que son buenos en manos de personas muy responsables. Y los convierten en lo que no debe ser nunca ¿eh? el perro de presa canario. Les estimulan unos comportamientos que son perniciosos, son peligrosos. Entonces... Seleccionar perros con la estructura del perro de presa canario, lo que siempre digo el estándar y la salud del perro de presa canario, física y psíquica, no solamente las radiografías de cadera, básicamente, también los codos, pero de cadera sobre todo que es donde más problemas hay, pero eh, seleccionar instinto de guarda el perro de forma natural y esos que dicen que no, que no se da la, la, sí señor, sí se da yo tengo ahora mismo de una perra llamada eh, Tesis, no, Tesis no eh, no me acuerdo ahora el nombre, tengo aquí varios no me acuerdo vale. bueno, pues esta perra eh, he cubierto con congo tengo hijas ¿Eh? tengo un hijo negro completo que saldrá ahora dentro de poco para Estados Unidos para ser vendido allí con otros eh, pues mm, ha dado, yo me he quedado con dos hembritas dos que ya tienen ahora ya unos ocho meses con un instinto de guarda extraordinario eso no se les ha hecho nada cualquier cosa que oigan eso es lo que yo busco en cambio, hay otros cruces, eh, otros apareamientos, que no lo da, no da ese instinto de guarda. Entonces, la labor del criador, pienso yo, pienso yo que estoy en lo cierto, que hay, tenemos que dejar hijos e hijas, cachorros y cachorras para la reproducción, de esas perras que lo transmiten con esos machos que lo transmiten y ahora mismo por ejemplo la madre de estas cachorras y de ese perro negro que ya hay otros que están fuera ya con las mismas, los mismos comportamientos toda la camada tiene ese comportamiento pues yo ahora lo que voy a hacer es repetir esa camada digo ese cruce y volverlo a repetir y de ahí es de donde yo voy a ir dejando y no dejar de aquellos perros que no tienen ese instinto de guarda no nacen con ese instinto entonces es labor del criador y si el criador es adiestrador de verdad no en deportivo adiestrador porque tenemos que disociar ¿eh? ese comportamiento del adiestrador deportivo ¿eh? y centrarnos en el comportamiento del adiestrador en civil que es distinto ¿Eh? y hay que tener los conceptos bien claros a la hora de trabajar nuestros perros no solamente perro de presa canario no, no, y otras razas yo en ningún momento adiestré un pastor alemán en deportivo no me interesa, me gusta verlo y yo suelo ver vídeos hoy en día en youtube me encanta, vale pero yo pienso en el perro útil para la familia, para el trabajo de campo. ¿eh? Y el perro para caza de jabalí tiene que tener unas características, en el perro de presa ganario, no voy a hablar de otras razas, en el perro de presa ganario, peculiar. No sirve cualquier perro de presa ganario. Como no todos los dogos argentinos sirven para la caza del jabalí y menos en nuestros días y ya hablaremos del dogo argentino de, de sus orígenes porque hay un gran desconocimiento del dogo argentino y se dicen muchas cosas yo veo vídeos, no solamente sobre el dogo argentino sino sobre el perro de presa canario eh, no voy a hablar de otras razas que no dicen más que tonterías yo no hablo inglés no entiendo el inglés más que algunas cositas pero voy a referirme, por ejemplo, a los vídeos que aparecen de hispanoamericanos. Unos cuantos hispanoamericanos, ¿eh? que son de nuestra misma cultura, de la española. Tenemos mucho en común. Pero cuando digo hispanoamericanos, que no se me malinterprete. ¿eh? Podrían ser turcos, que no sé si los hacen, o checoslovacos, no lo sé. Y yo, como soy español de habla española... Eh, eh, escucho eh, lo que me cuentan eh, esos vídeos eh, hablando del perro de presa canario son hispanoamericanos, de distintos países no he visto un solo vídeo que se ajuste a la realidad del origen del perro de presa canario no dicen más que tonterías por no decir otra utilizar otro calificativo eh, pues yo digo y no sé si en algún vídeo lo he dicho eh, que les recomiendo eh, que sigan mis vídeos y lean mis artículos porque están basados en la realidad. No son vídeos hechos con un interés económico, financiero, eh, con un interés de falsear la realidad. No, serán mejores o peores los vídeos. Eh. Eh pero de lo que no les quepa la menor duda es que me baso en la realidad que yo conozco y me parece que la conozco bien los cruces que se han llevado a cabo me parece que los conozco bien hay algunas cositas que me las he callado pero como dicen los italianos, grosso modo me refiero a todo lo que ha venido acontecimiento, aconteciendo desde los inicios del nuevo perro de presa canario, sin inventarme nada. Y que en ningún momento... ¿eh? yo he procurado ser el único protagonista. Como algunas personas me han acusado. No. Y esas personas no lo dicen con buena intención. Lo dicen con animadversión. ¿Eh? Pero si escucharan mis palabras lo que yo planteo desde hace muchísimos años, ¿eh? no tuvieran prejuicios hacia este peninsular que es más canario que peninsular y además este peninsular es más canario que muchos canarios. Porque muchos canarios son canarios y mucho más jóvenes que yo, que han nacido en Canarias, ¿eh? pero que lo desconocen todo de Canarias, de la historia, de todo lo que yo vengo planteando. Y que han hecho menos y harán menos por Canarias... Eh, que lo que yo he hecho durante muchos años no solamente en el tema de los perros entonces eh, no, no se tiene que juzgar a la persona con prejuicios eh, sino escuchar lo que dice claro que algunas de las personas que me cuestionan eh, no cuestionan lo que yo planteo sino lo hacen con animadversión que además les molesta que yo hable del presa canario. ¿Quién soy yo para hablar del perro de presa canario? ¿Quién soy yo para hablar de la historia de Canarias? ¿Eh? Cuando yo me equivoqué, por ejemplo, en la fecha, que le puede pasar a cualquiera, ¿eh? el, la, el final de la conquista de las Islas Canarias, que termina entre el IFE en 1900, eh, 1496, ¿eh? pues me equivoco, 76, 96, lo que quiera que sea, bueno, pero... Lo importante es el contexto, todo lo que yo vengo planteando. Y allí hubo una persona y dice, a los canarios no se nos pasa la fecha de conquista. ¿Ah, sí? ¿Qué me dice usted? Porque usted viene de, Cana de Guanches, ¿no? Y aquí vinieron los españoles como yo a conquistarle miren, de mis familias no vino nadie. De sus ancestros, sí. O de los ancestros de la mayor parte de los canarios actuales. Y eso no tiene por qué ofender. Esto yo lo digo... Para estas personas que tienen animadversión hacia el peninsular, ¿eh? que vive aquí, como es mi caso, ¿eh? y que mayoritariamente a mí se me ha tratado muy bien, pero en alguna ocasión, como hablé yo, de aquellos de la clínica Capote, médica, que eran palmeros, ¿eh? que nada más llegaría de la mano de un, de un gomero, Manuel D Arteaga, que trabajaba en la misma empresa, Abbott Laboratories, y dijo que no me iban a recibir en el ESO, que no tenían nada en contra de los peninsulares, pero aquí el trabajo primero para los canarios. No, ese señor, descendiente de portugueses y de, de, de, de peninsulares, ¿eh? porque ese de aborigen no tenía nada. Bueno, pues este señor eran prejuicios. Y yo pagué el pato. Nada más llegar de la península, y después de eso me he encontrado con varias, en varias ocasiones, eh, incluso entre personas licenciadas en historia eh, y otros temas de, de Canarias, pero claro, cuando rascan un poquitito en sus orígenes, pues el abuelo era extremeño y el otro tal, y en fin, pasa como en Cataluña, como ya he dicho en más de una ocasión. Bien, entonces, yo sí soy... Tengo autoridad suficiente porque yo me dedico a la cría y al adiestramiento de perros de presa canarios, eh, del perro de presa canario llamado por mí moderno. Antes nadie se intentó ocultar el origen del perro de presa canario moderno, de toda esa serie de perros, porque estuve en el origen. Y he trabajado muchos perros, he criado muchísimas camadas, muchas. Y he exportado muchos perros y aquí en Canarias... Han quedado muchos con los que se ha estado criando. El mayor número de ejemplares ¿eh? de nuestros días de Canarias y de hace unas décadas descienden de perros de Manuel Curtó criados por Manuel Curtó. Y de los que han salido a la península y al extranjero, a todo el mundo, el mayor número de ejemplares son de Irema Curtó Kennels. ¿Eh? y muchos que han vendido otras personas en buena medida el porcentaje genético de esos perros que han comprado en cualquier otro país son de los de irema Curtón su origen entonces pienso yo que esto me sirve a mí de lo del perro de Damián Trujillo me sirve para tocar el tema del adiestramiento de la selección eh del instinto de guarda, de cómo debemos proceder a la hora de seleccionar. Y ahora mismo tengo tres cachorros. Una hembra sale para Perú, el otro sale para otro país de Europa, que no quiero, quiero omitir, y el otro me lo quedo yo. Son extraordinarios. Ahora vamos a ver cuando muden la boca, porque a veces hay sorpresa. En mi caso, en, el, en mis perros de presa, las caderas están bastante resueltas. El problema de displasia, de codos lo mismo, y de bocas también. Pero, cuando menos se los espera uno, o la monorquidia, porque uno trabaja con perros que en sus orígenes no son de Iremacurto. ¿eh? Son producto de otros criadores y de unas razas que utilizaron perros monórquidos o perros con falta de premolares. Porque yo no estoy criando solo y exclusivamente con perros de Iremacurto generación tras generación. Yo a lo largo de los años he estado echando mano de perros que no eran de Iremacurto o solamente lo eran en parte. Entonces eh, la cría y la selección para obtener perros de presa canario con instinto de guarda, instinto es natural. ¿se nace con ello o no se nace? ¿el temperamento se nace o no se nace? ¿Eh? es como la morfología es producto de una selección ¿Eh? los caballos modernos, las razas de caballos que hoy manejamos ¿eh? y no tan modernos pues no son como los que les dieron origen hace muchas generaciones, miles de generaciones, no el ser humano está interviniendo permanentemente, generación tras generación, para conseguir, obtener, lograr un tipo de caballo que se ajuste a nuestros deseos, a nuestras necesidades, a nuestros deportes, a nuestras actividades hípicas. El perro de presa canario... Tenemos que seleccionarlo generación tras generación. Siempre digo, el perro de presa canario no está hecho, nunca estará terminado de hacer. Y lo más importante también, aparte de eso, de seleccionar esas características estándar, que se comporten de esa manera. Como los podencos canarios se comportan de una determinada manera en estos cazaderos, volcánicos de paredes de piedra seca estos perros que tienen mucho del podenco y Vicenco y de otras razas que han ido metiendo de perros cazadores el pointer inglés el braco alemán y sobre todo el pointer inglés bueno pues se ha llegado a un tipo de perro podenco aquí se le sigue llamando perro de caza pues para estos cazaderos, y cazan distinto los podencos y vicencos. Yo he tenido podencos y vicencos y he cazado con podencos y vicencos durante años. Y he cazado con, cruza con, con podencos canarios durante años. Y he cruzado podencos canarios con podencos y vicencos. Y ya el primer cruce el primer cruce de podenco canario con podenco y vicenco, el resultado ya no es el podenco y vicenco ni el podenco canario. Y funciona en estos cazaderos mejor que el podenco ibicenco, porque tiene la parte del podenco canario. El podenco ibicenco no es el mejor para cazar aquí, es el que mejor corre. Busca bien, pero no caza igual. ¿Eh? Y aquí, aunque y aquí se ha cruzado mucho con podenco ibicenco. Yo los he vendido hace muchos años, cruzados con podenco ibicenco. A cazadores. Pero luego esos podencos y vicencos a medida que se van cruzando con los podencos canarios, eh, conservan ciertas características fenotípicas, eh, comportamentales, instintivas, que tienen que ver más con los podencos canarios. Y así se refresca. Bien. Entonces, los, los podencos, digo, los perros de presa canarios, si los seleccionamos para un determinado comportamiento, lo lograremos. Como se ha hecho con los caballos y se seguirá haciendo con los caballos, la raza no está hecha nunca. Seguimos haciendo la raza, pero hay características que yo voy a entrar hoy no. ¿eh? Cuando, estudie, estudiemos Bull Mastiff, cuando estudiemos el bullmastiff, cuando estudiemos el dogo argentino, ¿eh? yo ya iré tocando determinados eh, no solamente comportamientos, sino el fenotipo, el prototipo racial. ¿eh? Que va degenerando como ha pasado con el mastín napolitano en lugar de seguir permanente como ha seguido con el dogo argentino que el dogo argentino de hoy dista muy poco del que en cuanto a la, morfo, la morfotipia diríamos ¿no? Eh, pero hay otras razas que se han ido distanciando y distanciando que ya es prácticamente otra cosa otra cosa que les perjudica como animal funcional incluso, bueno, no vamos a entrar porque entonces sería meterme y hablaremos de ello, ¿no? Entonces, ya quiero terminar con este vídeo. Eh, la cría y la selección, eh, lo ideal sería que estuviera en manos de, de personas que dominen el tema. Cuando el pastor alemán, por ejemplo, de línea de trabajo, cae en manos de gente que no domina de verdad eh, y cría y cría y cría para vender... Eh, se va alejando cada vez más y encima hasta que no se puso lo de las radiografías de cadera como obligatorias para poderlos registrar en el club del pastor alemán primero en Alemania y luego en otros países pues eso iba degenerando ¿Mm? y los perros de caza por ejemplo cuando se crían ya sin tener que ver con la caza van degenerando y ya no se cría en el cazadero, digo, no se selecciona en el cazadero. El que funciona bien, con arreglo a nuestros intereses, pues se cruzará con perros que funcionan bien, con, con los que responden a nuestros intereses. ¿eh? Que es muy complejo. Y el perro de presa canario, cuando está en manos de personas, que lo único que ven es el dinerito, ¿eh? no cometen más que errores y no dicen más que tonterías, con el afán siempre único ...de vender sus productos para meterse el dinerito en el bolsillo. Eh, todos los que criamos, si no vendemos, pues nos tenemos que retirar. Pero ese no es el ideal, criar solamente con la finalidad económica. ¿eh? Hay que pensar en, la, en el producto. ¿eh? Y si no se tiene el conocimiento, no se van a cometer más que errores. Y habrá perros que le llaman perro de presa canario... Que poco tendrá que ver con el modelo, con el prototipo, que preconizamos de hace muchos años, generaciones. Porque yo ya llevo 49 años criando y seleccionando. Y estoy como aprendiendo todos los días. Hoy mi hijo Manuel Curto Jr. me estaba preguntando cosas relacionadas con el, con el perro de presa canario. Porque nunca se acaba de aprender y el que no cría no aprende, y el que no estudia no reflexiona, ¿eh? en el recto sentido del término, ¿cuál es el recto sentido del término? Esa raza que se está haciendo en el día a día, y cuidando su prototipo racial, su estándar, porque yo veo perros que ya no tienen nada que ver con el perro de presa canario, pero no uno, muchos, de que yo llamo pseudo, presas canarios, es que no se parecen en nada, incluso en, dentro de la oficialidad. Hay perros que no se ajustan al estándar y eso es peligroso, eso es peligroso, pero claro, ¿en manos de qué criadores? Solemos decir, es un ignorante, sobre muchos temas, ¿no? Es un ignorante. Ahora, nosotros nunca nos metemos dentro de ese capítulo de ignorantes. Yo lo digo muchas veces. Cualquiera es un ignorante. Pero yo reflexiono. La persona que lo ha dicho es un ignorante. Le falta cultura general. Y cultura carina. Y cultura equina. Y cultura de lo que quiera que sea. Cuantos más conocimientos tengamos. Relacionados. Con los canes, eh, y cuanto más tengamos, más conocimientos tengamos con respecto a la raza que estamos haciendo todos los días, mucho mejor será para esa raza, para la continuidad de esa raza, en nuestro caso, el perro de presa canario. Y en mi caso, también con respecto al mastín canario. Acuérdense que en uno de los vídeos he dicho reivindico la denominación Mastín Canario y estoy trabajando en eso, paso a paso. Hoy puedo llevar adelante el proyecto Mastín Canario con muchos más conocimientos, con mucha más experiencia, que la experiencia es la que da los conocimientos, que hace treinta y pico años cuando lo intenté. Entonces, nada más por hoy, un cordial saludo, pongan un perro de presa canario de selección, de calidad, en sus vidas, y les harán felices, y a sus hijos también, y será en beneficio de la raza, generación tras generación. Y los improvisados que no dominan el tema, yo pienso que lo mejor que pueden hacer es apartarse. Que críen lo que quieran, pero seguir criando unos productos que poco o nada, o muy poco tienen que ver con el genuino perro de presagrario, que se aparten o que les llamen de otra manera.